17 comunidades quedaron incomunicadas por el ciclón Grace. Esto pasó que al menos 3.635 personas han sido desplazadas y 17 comunidades quedaron incomunicadas debido a las lluvias asociadas a la depresión tropical Grace. Según el boletín número 4 del Centro de Operaciones de Emergencia COE, 108 personas fueron llevadas a seis de los albergues establecidos. El Centro de Operaciones de Emergencia COE informó la tarde de este martes que mantiene 15 provincias en alerta verde debido a posibles inundaciones repentinas, urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. El COE recomendó que las personas se obtengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenta la tormenta tropical Grace, que avanza por el Caribe hacia la península de Yucatán. Se acercaba este martes a Jamaica tras descargar lluvias en Haití, según informó el Centro Nacional de Huracanes. Bueno, eh, aquí no se sintió mucho la, la, la tormenta, San así. No, aquí está bajando el meme a, a derecho de código. Tú un hablador, uno esperando y que lloviera. Que ellos, ¿Cómo quiere malo tú? Si llueve, no llueve. Bueno, pero que el, el, hecho, de, el hecho de que se pongan alerta roja no quiere decir que, que va a llover obligado. Que mejor le den gracias a Dios que no pasó ningún intentado aquí. En que, vez de estar haciendo que, me mediqué. No dicen una cosa y qué yo qué. Que no pasó con lo, lo que pasó el miércoles. ¿eh? Este, el país sufrió los efectos de dos... Tormenta tropical en menos de una semana, y el miércoles fue terrible, porque el miércoles nosotros lo hablamos, la capital prácticamente paralizada sí por inundó, las inundaciones, sí inundó, y sí. la gente, porque la gente había salido a trabajar, porque la gente creyó que no iba a haber gran cosa, y ¿qué pasó? Exacto. Pero gracias a Dios, no, no, por ejemplo, los barrios, tú sabes que nosotros tenemos barrios vulnerables, con Ajá. los ríos, ese tipo de cosas, y gracias a Dios que no, no vimos eso Así ahora, es. con, estos, con estos ciclones, esta tormenta. Porque se pone feo. Saluda a la gente de Barrio Azul, de Santa Ana. Claro, ah, no, gracias a Dios. Nosotros nos cubre Dios con su manto de que no pasó más de ahí porque no estamos preparados después de una pandemia a inundaciones, ciclones y cosas por el estilo. Por lo menos el clima se mantuvo cálido. Ah, si no conviene a ti a mí que te mantenga así porque nosotros sudamos mucho. Sudamos mucho. Ayer se ríe, pero verdad. Un día exquisito ayer, como decía ambiente no, no para sí. mí no, yo perdí la tarde con mi de noche. Tranquilo, que... A, a la denuncia que está... La de no, señores. Eh, oye, de noche tiene un problema. Un llama ahí, nadie le coge ayer. para qué Pero ¿Cómo le a llamar ¿Cómo Vamos. iba a cogerlo ayer si ayer era día feriado? A emergencia. Pero ¿cómo y qué tengo yo que ver que sea 10 feriado. <risa> eh, si se bala, Si yo se si, ¿no? si, si explota un palo, si se explota un palo, eso es un emergencia, si ustedes tienen que resolver eso y ver eso. Realmente sí tiene bueno, bueno, que haber a ver un ahora equipo que para Vamos, hámnele un close luz niño. Vamos, vamos. no sé si han ido a mi casa, no arreglar la luz. Espérate, haz la cosa bien, atención. E de norte. atención es de norte san francisco de macorís Macorí. tienen que coger la llamada cuando pasan averías se puede explotar un palo se puede quemar una casa por un por un un fallo eléctrico y ustedes, usted de nadie lo contacte entonces tienen que estar vamos tico. a llamar llama a la casa no, a ver ve sí. si llegó la luz llama Pero, a ver. vamos a ver oh. <risa> vamos a llamar que no, pues, raro, claro. no puede estar igual. si un hombre que el abanico es así que le hace <risa> Ya usted sabe. Ya usted, me pregunta, y llegó. No es que tiene que haber un equipo, a pesar de que salga de fiesta. Santa, de... El, no, mira, que me estaba llamando hace rato. Si la te vamos. echo un bocho va a No, ya. ¿A que tú me estás devolviendo. <risa> no, seguro salió. Si me estaba llamando, era porque iba a salir. En el banco a veces no entra a la No, pero ojalá que, que haya llegado, porque imagínate. Y el sí. papá mío ha ido sí. dos veces de noche todo a, a que vayan a, a, a, a conectar el cablecito ese, seguro que se desconectó. Pues yo no sé, yo en la casa mía son los más. El vecino fue que se ha apiado y le pasó una extensión. ¿Para que tengo ni idea? Está pendiente. El vecino. Yo no he no, no, un car, <risa> No, Nos pasaron una extensión los vecinos ayer. Yo una amiga que es muy amiga de él. Allá. <risa> ahí ahí lado. No, lado. No vecinos. No, porque yo, yo le he visto. Nos no. pasaron una extensión y por lo menos tuvimos luz de noche. Antes ellos tuvieron algo, pero no no, no. La, la vecina de Hilado está, <risa> está, está radicada en Estados Unidos. En septiembre. Bueno. Está radicada. <risa> <risa> radicada, <risa> viven allá los vecinos. Okay. <risa> vienen no, pues, vienen en top? los veranos y están ah. ahí nos pasan una atención bueno, claro, entonces, eso efecto no, de ayer? la tormenta, no, no Ellos, que <risa> se fue la luz, se fue, que se le fue la luz a Enya ayer, efecto de la tormenta, pero también no, no, o sea, no fue por efecto Dios. de tormenta, porque se fue la luz de repente y no, no, no pero para, se le puede eh, echar eh, la, nadie, no, porque sabes <risa> que aquí tenemos, <risa> Lo que es muy tenemos como como costumbre que cuando que cuando las redes, que cuando se va la luz, que no te, tenía la costumbre de decir que las lluvias afectaban las redes. Pero nada más fue a la casa, a la, allá a la casa de mi casa que afectó. <risa> que nada más fue a fallar que no se no fue. la casa, allá de nosotros. Y también. <risa> <risa> ahí es que, nos, que vamos a joder Frank. <risa> sí, yo, <es> que no <risa> trae nada la gente. <risa> vamos a ver <risa> ahí! <risa> No, porque no somos de que familia ni nada, son vecinos normales. Ya. Yeah. Gente de, de, de, su, de su lado y uno está en su lado. Claro. Uno, pero yo, no, a mí nunca me han traído nada de Estados Unidos. <risa> <risa> <risa> nada, ni amigo, ni nada. Ay, ay, Un padre una ay, vez ay. me trajo una camisa y la cogí por, por mí. ¿Mm? <risa> no Nunca me han traído nada. Anda <risa> para a mí nunca me han traído nada. ¡Ah! ¡No, Se agradecen todos los regalos que han llegado, pero yo soy el saludo, A mí no me regalan, ni en cumpleaños. ¡Atención, Xavier Stone! ¡Mándale algo! Xavier no trajo nada. Xavier tampoco, ni un dulce de leche de pa allá. Ni los tigres. ¿Eh? ¡Ay, a quién que le pase una extra viejo? A los vecinos, di <laughs> no, pero lo voy a traer,